Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar contactos borrados del celular, del teléfono, contactos que hayan eliminado por accidente y esto lo hacemos de una manera súper fácil, súper sencilla, yo les quiero mostrar un ejemplo, acá tengo todos los contactos, si nos vamos hasta la letra B, ¿cierto? podemos darnos cuenta de que el único contacto que tengo por la letra B es este, que dice Bernardo Paypal. A ver si lo pueden observar. Ahí está. Es el único contacto que tengo por la letra B. De hecho, si nos vamos hasta el apartado de arriba a buscar contactos, podemos aquí escribir, por ejemplo, un nombre. Vamos a poner un nombre, como por ejemplo, Brian, ¿ok? Pero realmente el contacto ha sido eliminado y por ende no nos muestra ningún resultado. Entonces les voy a enseñar en este caso cómo pueden recuperar estos contactos de una manera súper fácil y súper sencilla. Bueno, chicos, para poder recuperar los contactos de nuestro teléfono Android, vamos a utilizar nuestro software llamado UltData Data for Android. Recuerden que este software, este programa, eh, lo van a tener en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo Pero es necesario tener una licencia Una vez que ustedes hayan registrado la licencia con el programa Van a ejecutar Ult Data for Android en su computadora Bueno chicos, ya después de haber ejecutado el programa okay, Vamos a darle clic a la opción que dice recuperar datos perdidos okay, Porque esta es la opción que nos va a permitir recuperar los contactos y vamos a conectar nuestro dispositivo, nuestro teléfono Android A la computadora con el cable USB Una vez que el dispositivo esté conectado Aquí en la pantalla del teléfono le vamos a dar donde dice transferir fotos Ok, o transferir información Esperamos a que en este caso un Data for Android vuelva a reconocer el teléfono, el dispositivo Y vamos a seleccionar la información que deseamos recuperar En este caso vamos a únicamente seleccionar los contactos y le damos clic al botón que dice empezar cuando le demos en empezar en este caso lo que viene siendo UlData data for android va a enviar una advertencia una notificación a nuestro teléfono aquí vamos a darle donde dice instalar para poder instalar la aplicación y que old eh, data for android detecte de una mejor manera la información automáticamente se va a abrir la aplicación instalada, nosotros luego le damos a permitir, a permitir, a permitir y a permitir en todas las opciones ahora lo que va a hacer el programa mientras mantenemos el teléfono conectado y con la aplicación abierta el programa de All Data for Android lo que va a hacer es obtener toda la información que en este caso serían todos los contactos bueno de nuestro teléfono e incluso aquellos que hayamos perdido eliminado o borrado entonces aquí simplemente esperamos a que la información sea detectada, aquí el programa de ultdata for android va a cargar toda la información y ya a partir de acá pues dejamos el teléfono quieto, ok con la aplicación abierta, una vez que el análisis haya finalizado o se haya completado nos va a mostrar este mensaje, aquí le damos en aceptar y ya acá vamos a tener todos los contactos todos los contactos que nosotros tenemos en nuestro teléfono Pero también vamos a poder recuperar aquellos contactos que hemos borrado o eliminado Y bueno, este programa nos muestra la información por orden alfabético Nosotros podemos seleccionar un contacto como este Y en el lado derecho va a aparecer toda la información, ¿ok? No solamente aparece los contactos que nosotros tenemos Sino que también nos muestra los contactos que hayamos perdido o eliminado Que si nos vamos hasta la letra B Podemos ver que en este caso Hemos recuperado eh, este contacto que no lo teníamos y también tenemos en este caso el contacto de Brian, ¿okay? que tampoco lo teníamos. El siguiente paso que tenemos que hacer es simplemente seleccionar los contactos que deseamos recuperar y ya una vez seleccionados esos contactos, porque también los podemos seleccionar todos, pero ya eso depende de sus preferencias, le damos clic donde dice recuperar. Vamos a seleccionar una ruta para guardar los contactos. Yo voy a seleccionar de ejemplo el escritorio. Ustedes pueden seleccionar la ruta de su preferencia. Y va a copiar los contactos. Le damos clic en aceptar. Ya podemos cerrar el programa. Y acá como pueden observar se ha creado una carpeta con el nombre del programa. Data for Android. La podemos abrir. La podemos seleccionar. Y aquí nos va a indicar la fecha de la copia de seguridad. Luego vamos a darle a la siguiente carpeta. Device Data. Luego nos vamos hasta el apartado de contacts de contactos Y ya luego vamos a abrir este archivo, este documento Donde vamos a tener toda la información de los contactos seleccionados Y bueno, ya aquí he ejecutado el archivo Vamos a poder visualizar el nombre del contacto, la compañía, el número de teléfono Bueno, toda la información, ok Así que pues nada, yo el video se los dejo hasta acá Realmente espero que les haya gustado Como pueden observar el programa funciona de maravilla Recuerden que soy Carlos Vallejo Del canal de Tino Share Spanish Y no olviden apoyarnos con un like, un me gusta Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Muchas gracias y hasta pronto Bye bye